Espero estés teniendo un excelente día. Yo soy de top y en esta ocasión vengo a hacer cosas random. La verdad, como no tengo nada que hacer y tengo que grabar, se me ocurrió grabar lo que voy a hacer igualmente, ya que voy a hacer un test en este momento. Tal vez haga más si me animo. Por el momento, voy a hacer qué personaje soy en el anime. Viéndolo así inicia bien, ya que está con el anime. ¿Qué más me gusta? El cual es Naruto Chipuden. Y la pregunta es: ¿Con cuál de estos animales te sientes más identificado? A ver: pantera, rinoceronte, mono, foca, caballo, zorro. El zorro. Por, por Naruto. A ver: ¿qué color te gusta más? Azul, amarillo, naranja, verde, negro. Obviamente el negro. ¿En qué mes del año naciste? Bueno, en enero. Vamos a ver: enero. Aquí está febrero. Enero y febrero. ¿Qué festividad te gusta más? San Patricio, no sé qué es eso. San Valentín, Navidad, Halloween. Siempre me ha gustado más Navidad, no sé por qué. ¿Cuál de los siguientes deportes prefieres? <ríe> Saitama. Cuando lo animaba más house. A ver, esgrima, fútbol. Yo espérate que 6 años taekwondo, pero no sale aquí, así que vamos a poner fútbol. Por poner uno. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura japonesa? Todo. Me gusta todo de la cultura japonesa. Son más educados, tiene más reglas y eso es bueno para una civilización. La moda, los karaoke, el manga, la música, comida, el cine. Porque soy otaku, pondré el manga. Si pudieras viajar a cualquier lugar, lo harías a, apon obviamente. Si pudieras pedir un deseo, sería ser famoso, que todo, <risa> ya lo soy. Que que todo el mundo me quisiera, nada. Ser rico, me imagino que quiere decir tener mucho dinero. Seré el más fuerte del mundo, mm, más o menos. Pediría tres deseos más, sí, completamente yo. ¿Te gusta más la playa o la montaña? La montaña. ¿Cuál de las siguientes cosas te relaja más? A ver, salir con los amigos, no tengo amigos. Tumbarme a que me dé el sol, no. Nah. Hacer deporte, no. Ver la tele, no. Leer libro, no. No pone estar en computadores. ¿eh? ese es un punto menos este test, vamos a ponerle ver la tele, aunque no veo la tele de hace, uh, soy Naruto, eh. aplauso, eh, soy Naruto Uzumaki, que okay, bien, siguiente test, vamos a probar otro test para ver, qué personaje de Dragon Ball eres, vas a cenar con tus amigos tú, dices que ya has estado en ese sitio y se come regular, mm, más o menos soy yo, no tienes hambre, pero te callas y vas igualmente. Eh, nah. Vas al restaurante que prefiere la mayoría. Uh, era el que más come. Este soy yo. El enemigo que más te gusta de Dragon Ball es. Vaya, vaya, vaya, no. Sería. Hmm, déjame ver. Es que la saga de Freezer es una de las mejores, ¿verdad? Y la de Cell. Cell, Cell, Cell. ¿Cuál de las siguientes actividades te gusta más? A ver. Conducir, morir. What the fuck? ¿Por qué morir? ¿Ir de acampada? ¿Ir a la discoteca? Mijo, no salgo de mi casa, soy un Mori. A ver, leer, eh, leer, porque, porque sí. ¿Cuál de estas cartas de tarón cogerías? El enamorado, ne. ¿Nah. El juicioso, el juicio, perdón. El emperador, na. La rueda de la fortuna, na. El sumo sacerdote, na. El mago, no, ¿Nah. El arcado, el ermitaño, por Naruto. Si tuvieras que irte a vivir a un lado, irías a, déjame ver, una casa unifamiliar, me imagino que es donde están toda la familia, un ático en un rascacielos, no, en un cementerio. ¿Quién iría a vivir a un cementerio? Otro planeta. Mm, la verdad quiero quiero ir a Japón, así que otro planeta está descartado. Un castillo, no, un apartamento en la playa, eh, más o menos. Una casa excavada en una cueva, no. Nah. ¿Una cabaña en el bosque? No ¿Contratas películas de terror que hay en el bosque? Prefiero no eh, Un apartamento en la playa ¿Eres una persona? Pesimista Optimista Seria Generosa Desconfiada Sensible Orgullosa Calculadora A ver Soy... Uh, serio Soy una persona seria, por así decirlo ¿Tu color de pelo es? Negro ¿Dónde está? no tengo pelo, WTF si sí tengo pelo moreno como moreno tu color de pelo no tengo pelo <risa> pelirrojo no eh, voy a poner moreno como no sale negro con cuál de estos animales te sientes más representado vamos a ver el león no el mono no el tigre no el cocodrilo no el perro no porque antes lo puse voy a poner el zorro cuál fue el primer videojuego de dragon ball que jugaste el eh, no no, no, uh, puede ser este en play 2 y lo puedo jugar pero no tengo los controles pero la verdad si no has jugado el Budokai Tenkaichi 3 versión latino no has vivido una vida otaku a ver si tuvieras que tener un compañero sería Bulma, Mr. Popo, Ulon, Napa, Chaos, son Goten, Puar, Muten Roshi. El maestro Roshi. A ver, a ver, el bulman, no, nada, pachados. Son Goten. ¿Qué era? Si tuviera un compañero. Ah, bueno. Sí, son Goten. Me cae bien. Soy Trunks. Ah, más o menos. No me cae bien ni mal, pero bueno. Bueno, aquí debería poner Trunks del futuro, ya que este... Este es la saga de Cell, eh, siguiente test ¿Por qué letra empieza tu nombre? A ver, ¿Qué Pokémon soy? A ver, a ver, a ver, a ver Mi nombre empieza por J, a ver, y J eh, este, ¿no? ¿Y por qué letra empieza tu apellido? Por la P, P, P, P, P, P, P, aquí está, P Elige un color, ok, el negro siempre Elige una aplicación Spotify, WhatsApp, Netflix, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Pff. Gano. Gano dinero por YouTube. Bueno, ganaba. Y estoy esperando todavía que me moneticen, pero vamos a ver. A ver. ¿Con qué animal te identificas más? Otra vez. Si sale el zorro. El gato, el gato. Voy a poner esta oportunidad del gato. ¿Dónde te gustaría que fuera tu próximo viaje? A ver. Tokio. ¿Qué te da más miedo? No tengo miedo. Bueno, sí. ¡Tengo miedo! A las alturas. Exacto, aquí está la altura. No, puse las arañas, no. ¿Qué día naciste? Nací... A ver. ¿Qué día, qué día, qué día, qué día? Vamos a poner este. ¿Tu último WhatsApp se lo mandaste a... No tengo WhatsApp. La persona que te gusta, novio, novia, de verdad. Vamos a poner amigo o amiga ¿Cuál es tu signo del zodiaco? A ver, a ver... Capricornio Estudiante Acuadro y Capricornio eh, Capricornio, sí, soy Capricornio, por así decirlo Soy Bullpix. Eh, me imagino que es una de las temporadas futuras Esa de que hay miles de, de pokémones no sé si seguiría haciendo más test. Vamos a, vamos, vamos a ver el último. Que SEO soy. No, esto, esto no. Va. Como vieron hasta aquí llegaron los tests de anime en esta página, así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que estés teniendo un excelente día, yo soy de Top y nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribirte, por cierto.